¿Estás ¿Cómo estás, de salud? Igual, igual. Quizás a veces esté un poco peor o un poco mejor, pero bueno. Estás más delgado. A la vida Se te, te ve más delgado. Ahora, sí, ahora hasta que no no me haga el último estudio, no voy a saber si me voy a poder gobernar o no. Así que, bueno, a la espera de lo que Dios quiera. Y Dani, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó cuando te enteraste que Pasarela iba al Monumental, a la reapertura del estadio? Nada. ¿No te sorprendió? Nada. ¿Te sorprendió, no. no te sorprendió, no? Eh, ¿intentaste, no, no para nada. ¿Intentaste en este tiempo, hace mucho que no hablamos nosotros, intentaste acercarte a él, llamarlo, verlo? ¿Y cómo Intenté. te fue? Me bloqueó. Te bloqueó. Ah, oh, bueno. Wow. Sí. Te ¿Y? pedí ayuda para las clases. Que sí. por favor hiciera algo para que tratara, llegara más rápido. Sí. sí. Me bloqueó. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? ¿O que hablaron? ¿Qué hablaron? ¿Y hablamos Una semana. ¿Hace una semana? Sí. Ah, ¿hablaron hace alguna, hace una semana y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué le pediste? ¿Qué te respondió? le pedí por favor que mi estado de salud estaba empeorando porque estuve con 41 grados de fiebre tirado en una cama sin poder levantarme no reconocí a nadie no me dejé internar eh, le pedí por favor y no no no, no. bueno diálogo no pero te, pero la atención yo, sí. yo, recibí, yo recibí una citación fui supuestamente se me dice que él no está enterado de nada de todo esto porque así es búsqueda? O sea. y tengo, tengo que esperar 10 días para ver en qué me puede ayudar eh, tengo ayuda. El, a ver cuándo fue la última vez que recibiste ayuda de Daniel Pasarela Dani. Hace seis años. ¿Hace cuánto? Seis años. Seis años. ¿Seis años? Yo entendí tres. Bueno, hace seis años. No, seis años. Ahora, Daniel, no vos entiendo. recién decías que no estaba al tanto de todo esto. ¿De qué es todo esto? ¿De tu búsqueda, supuestamente? ¿No está al tanto? Yo voy a hablar, yo voy a hablar con esta persona y me comenta la persona que... Me había ayudado en todo el tiempo que yo estuve detenido había ayudado a mi familia sí. eh, había mandado el dinero para los jugados y todo se lo quedó otra persona ah, o todo se lo quedó otra persona o sea, ¿quién? o un intermediario alguien o, que ¿Sabes quién es ese intermediario? lamentablemente un intermediario que duele saber qué? Es? ¿un vínculo familiar? sí ¿quién? quién, Dani? ¿Con quien con vos hablabas antes? Familia. ¿Esa persona con la que vos también hablabas cual, de la familia? Ayuda, al cual también le pedí ayuda y siempre se... O sea, para entender, él te, asegura, te afirma que independientemente de no asumir la cuestión, digamos, el vínculo eh, legalmente, sí aportaba algún dinero que nunca te llegó. ¿Es así? ¿Entendimos bien? <coughs> Así es, y me dijo que delante del juez él ya había asumido la paternidad y yo le dije que no, que el ADN, que quiero el ADN, él él asumió ante el juez sin necesidad de un ADN y vos querés que te hagan un ADN eh, por más que él asuma sí. ante la justicia que sí lo es, sí ¿Qué cambia? Daniel, digo, si tu padre asume cándale, que tu padre... Eh, Cambia el papel que le pueda llevar a mi mamá la tumba y el mm. y Es decir, simbólico, está, digamos, porque a confesión de partes, digo, eh, si, si Daniel Pasarela no dice importa. que tu las padre... las palabras se las lleva el viento. No, no, pero es, es entendible igual. Sí, es sí, entendible es la, la sensación, el sentimiento, este, que haya una comprobación de carácter científica que determine... La relación biológica no me es pregunto, lo mismo. me pregunto, si yo voy a un juez y digo, yo soy el padre de... Sí, sí, tenés ¿no un reconocimiento validez? administrativo, un reconocimiento ah, okay. judicial y te otorga auto, automáticamente todos los derechos inherentes a un hijo. Ahora, Dani, eh, cuando vos hablas en esta última comunicación en la que después te bloquea, ¿No? él te llega a decir, yo ya te mandé cosas con tal persona... No, no, no, no, no, no. no. no. Eso fue después. Bien. Eso fue después. Relatalo, porque sí. así queda claro. Si podés relatar. Yo le pregunté cómo estaba de salud, que esperaba que estuviera bien. Es verdad. Que yo no lo estaba, que le estaba pidiendo ayuda. En ese momento no me bloquea él, eh, para nada. Ok. Lee lo que le había puesto. La segunda vez que le mando, ahí sí me bloquea, pero me manda a llamar por un tercero. Bien. ¿Y ese tercero qué te dice? Lo que acabo de decir es claro. que él no estaba enterado de nada, que estaba, que le habían mentido todo el tiempo. O sea, yo le dije, o sea, que yo no una voy a Pero Daniel, perdóname, si él no estaba enterado de nada, ¿cómo asume ante un juez que es tu padre? Si no estaba enterado de nada. Es esa parte, es esa parte. No, no estaba enterado en la de la enfermedad. enfermedad de ah, Entonces, no, porque fue... Si estado de salud ten... no estaba enterado, querés decir, Dani, eso... Él no estaba enterado supuestamente en mi estado de salud, okay. sí. no estaba enterado de todo lo que había pasado en mi familia, no estaba mientras yo estuve detenido, sí. no uh -huh. estuvo enterado absolutamente de nada. O sea, eso bueno. sí una busca de estar, bueno. ¿Cómo no vas a estar en el lugar? Claro, no, no. O no. sea, ahora yo me tengo que hacer un estudio gravísimo sí. para decidir uh -huh. si, si, para decirlo así, corto y claro, si voy a vivir o no. Sí. Pero qué raro. Qué si, lo... si el estudio sale mal, una médica me dijo que me da meses de vida. Y si el estudio sale bien, tengo una pequeña posibilidad. Es, es realmente dramática la situación de, de Daniel Junior. Es realmente dramática. Ahora tampoco puedo vivir más en mi casa. ¿Por qué? Porque mi casa... Te, te, te... Se está llena de humedad, se llenó otra vez todo de agua, sí. este, pero bueno, eh, mi compañero de pausa, Cedric Sarabia, eh, tiene una amiga sí. que tiene una tinta y bueno, nos la prestó para que me pueda recuperar un poco, no, me pueda recuperar un tiempo. Nos, nos, Daniel, nos, nos alegramos de esta solidaridad que, que, que te rodea, afortunadamente... Y bueno, y esperamos la próxima vez que charlemos con vos tener mejores noticias. Dani, gracias por este tiempo este que nos regalaste aquí en la tarde y bueno, y siempre te deseamos lo mejor. Te mandamos un beso muy grande, Dani, que te mejores.